Y aquí está el paquete recién llegado. No lo he abierto todavía. Vamos a un poquito... Eh, me ha llamado la atención que pesa poco. Bueno, poner las, las especificaciones que el paquete pesa 13 kilos. Y efectivamente pesa 13 kilos. Lo veo chiquitito. Pero vamos a abrir. Vamos a abrirlo. Yo lo pongo en cámara rápida. Bueno, eh, esta es la caja y... Eh, Veo una cosa aquí rara Lo pone Cap 12R, pone solamente Cap 12 Esperemos que traiga el R Porque si no O va de vueltas como es natural Bueno, venga, vamos al vale. Bueno, la sí, caja sí. es la misma, pero Aquí pone 12R, por lo tanto Antes de abrirlo se supone que Que efectivamente, que es el 12R Bueno, seguimos seguir, eh, Hay una cosa que yo he aprendido He aprendido como vendedor, que era en mis tiempos, quiero que las cajas no se abren por arriba, las cajas se abren por abajo. Porque eso eh, tiene el, el impacto psicológico de que, el, que la, si por lo que sea hay que devolverlo, da la impresión de que se ha abierto menos, entre comillas, de que está abierta evidentemente, pero no se da como la impresión de que no, no está hollada. Y es lo que voy a hacer, la voy a abrir por abajo, para que no dé la impresión de que está hollada. Bueno, pues ya está abierta. Debajo encuentro probablemente lo que sean las instrucciones, efectivamente. Y aquí se puede ver el amplio y perfectamente empaquetado. Esto es el, la patita esa que trae para ponerlo mirando hacia Gelbe. Y le quitamos las dos cosas estas de cartón. El cacharro, pues mira, voy a usar esto como asa. Efectivamente, pesa muy poquito, muy chiquitín. Esto no se lleva en una mano sin ningún problema. Y es el R, ¿vale? Bueno, pues bueno, seguimos. Que está poco. sobre la mesa. Eh, vistacito rápido: los controles, entendido. La Rebel. El tono que se supone que es pues, como equivalente, un, perdón poner las instrucciones, a un tono de una guitarra, es decir, grave, agudo, vamos a dejar en el medio, volumen, bajo, medios, agudos y ganancia, y las dos entradas. Por detrás, vamos, vuelta así de aquella manera, y vemos pues lo de siempre. Cablecito por aquí, cablecito por allá, la salida de altavoces o la salida que está aquí, el looper, o el looper no es lo efecto, pedal, y nada, eh, vamos a enchufarlo. Lo voy a poner, mi hija está durmiendo todavía, no sé si lo voy a poder poner a, a cierto volumen, lo voy a poner entrada de, de un patio. Eh, y voy a usar mi ecualización favorita, mi ecualización favorita es ganancia voy a empezar por lo bajita, vale, por aquí volumen a tope, bajos, como está, medios, bastante alto, incluso tope y agudos más o menos por donde está, esa sería mi ecualización a ver qué tal suena bueno, ya lo tengo enchufado, el cable es muy cortito el cable tiene un velcro aquí detrás para sujetarlo, pero es muy cortito ¿Vale? cortito me refiero a pues, un metro si acaso Esta no llega ni a metro y medio estoy acostumbrado a cables más largo bueno pues lo primero que vamos a hacer es encenderlo vamos a poner el volumen al mínimo antes de encenderlo y lo encendemos primer paso correcto ¿Vale? mientras esto termina de calentarse lo voy a dejar un par de minutos a que se caliente Voy a coger un cablejito este Lo quitamos por medio Lo usaremos luego, más adelante Vamos a coger donde coño tengo yo el cable Aquí, con el Axe Tampoco, aquí, aquí Aquí está mi Axe Axe, ¿qué dirían logueres? Kiss my axe Y lo vamos a poner aquí, ¿vale? Bueno, veamos que caliente mientras tanto cojo la Bueno, pues lo he cogido esta perspectiva desde arriba, más o menos, para que eh, de alguna manera se vea los controles, no sé si se pueden llegar a ver. Y he cogido mi pedazo de la eh, Edwards, en realidad, no sé si se puede ver. Y nada, eh, lo he dejado tal como está y lo que voy a hacer es subir el volumen. Sin tocar nada, lo voy a poner el volumen de la guitarra a cero para ver si mete ruido. El volumen a tope, no se escucha absolutamente nada. Y voy a ir subiendo el volumen de la guitarra poco a poco. Está desafinada, pero paso de afinarla. Eh, como he dicho, volumen a tope, bajo en el 3, medio en el 8, agudo en el 3, y el tono, tono a la mitad. No tiene reverb, le voy a poner un poquito de reverb. Ya va sonando... En el 1, en el para blues, perfecto. Estamos en la entrada de un vatio, vale eh, la misma ecualización y todo, pastilla de graves en el 1. Suena muy bien, ¿eh? Y tal cual estoy, eh, por Dios mío, que vamos a escuchar retos probablemente. Le voy a subir el volumen a tope. Volumen a tope, pastilla de los de los agudos. Está a tope, ya empieza a sonar un poquito más. En un vatio. La ganancia está en el 2,5. Le voy a poner la ganancia en el 5. Menos, no me gusta tanta ganancia. Y sin rever. Completamente, pero como ya hemos dicho, como a finales de maricones, pues no fino y ya está. Ya ahora mismo no lo voy a probar en la entrada de 15 vatios. Eh, yo creo que no lo voy a subir tanto la ganancia. Lo tengo en el 3, solamente por hacer la prueba, lo voy a poner al máximo, aumentando el ruido porque más sea ganancia para mí. Seguramente lo que haré será dejarlo tal cual está, como hemos dicho, volumen a tope ganancia en el 3 el tocar siempre yo normalmente voy a tocar limpio dando el volumen de la guitarra y cuando me toca hacer un solo lo que hago es que cambio de, normalmente lo que hago es que lo tengo en limpio en la pastilla de grave y a tope, o sea limpio me refiero en el 1 el 2 en la pastilla de grave y a tope en la de agudo, de manera que cuando grazo un solo en vez de meter pedal cambio de pastilla ¿vale? Y a las malas, malas, malas, pues le pongo un pedal de, de overdrive y a tomar por culo. Yo creo que sí que, que se va a ajustar a, a lo que yo busco. Y bueno, lo dejo ya, porque si no voy a tener que, que afinar la, la guitarra y además no quiero despertar mi Venga, adiós.